Saludos cordiales Prislines de todo el mundo os está hablando luis en directo como siempre eh, desde la sierra de madrid hoy contamos con un invitado muy especial que es ricardo ricardo lleva mmm, dos meses en madrid está arreglando sus papeles ricardo viene de colombia y, y nos va vamos a charlar entre amigos pues mmm, podéis mmm, preguntar también si queréis los que estáis en directo vale en el chat los que lo veáis luego podéis poner las preguntas en los comentarios os vamos a dar nuestra opinión tanto la mía como en este caso la de ricardo más que nada para haceros pensar para que contrastéis ideas y luego ya cada uno que tome la mejor decisión os recuerdo también los que queréis una consultoría conmigo la podéis hacer como ha hecho ricardo por skype me ponéis vuestro skype en los comentarios y yo os agrego ya agendamos una cita o bien lo podéis hacer por instagram estoy todos los días a partir de las 6 de la tarde en adelante no a las 6 en punto a partir de esa hora en cuanto puedo hora de madrid estoy todos los días también haciendo consultorías vale y antes de hablar empezar la entrevista con ricardo quiero agradeceros a todos los que me estáis ayudando tanto en el respondiendo comentarios en youtube como en los chats de Instagram y aquí de YouTube. vale Os doy mucho las gracias. Eh, por ejemplo, quiero mencionar a Ana González, a Natalia Ibargen, a Ricardo Plaza y a muchos más que seguro que se me olvida. Esta mañana me ha apuntado sus nombres porque veo que no solo a los que hacéis preguntas en los comentarios y en el chat, pues me está gustando que vosotros mismos os ayudéis entre vosotros. Eso es lo mejor. Y también por último os recuerdo, como queríais un grupo de WhatsApp, pues se lo he encargado a Andreina que es la que va a gestionar el grupo, porque yo ya con los vídeos y las consultorías, pues he preferido delegarlo en Andreina, que es muy diligente. Os dejo su Instagram y allí por mensaje directo le podéis dar vuestro WhatsApp y ella os los agrega al grupo que está creando. El, el, el Instagram de Andreina es Andreina.evg. e andreina. de España, V de Valencia y G de Gato. Es su Instagram. La contactéis ahí y ella os agrega al, al grupo es muy diligente andreina un saludo vamos a hablar con ricardo mm, ricardo si te parece a ti preséntate primero vale un poco pues quién eres el tiempo que llevas un poco para que ellos te conozcan vale bueno vale eh, bueno buenas noches a todos los que están conectados a este youtube en vivo eh, mi nombre es ricardo inestrosa tengo 30 años de edad, vengo de Colombia. Eh, bueno, llevo aproximadamente dos meses eh, y diez días aquí en Madrid. Eh, bueno, inicialmente llegué y pues no sabía mucho de cómo sacar mis papeles, eh, pero ya eh, gracias a Luis y gracias a, a otras personas que me han ayudado y me han brindado una guía, para saber cómo sacar mis papeles pues lo he ido logrando eh, bueno, inicialmente, ¿de sí, perdona Ricardo sigue, sigue. perdóname bueno pues inicialmente pues yo creo que todas las personas que vienen aquí a Madrid y pues no tienen conocimiento de cómo eh, legalizar sus papeles de la manera correcta es muy viable eh, Encontrar una asesoría pues para que todo se solucione de una manera rápida y efectiva, ¿no? Porque, Ricardo, tú me has dicho que llegaste aquí como turista, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cuánto Pero... has tardado en pedir el, el asilo en tu caso? Viniendo de Colombia, porque no lo sabías, me has comentado, ¿no? Díselo un poco a los PRISLINES que nos están oyendo ahora. Ah, y una cosa, antes de que se me olvide, los que estáis ahora en directo en el chat poner las preguntas que queráis que le traslade a Ricardo vale que, que a lo largo de la entrevista yo se las voy trasladando los que veáis luego el vídeo ponerlas en los comentarios explícales un poco cómo fue la cosa porque tú no sabías ni que se podía pedir asilo no Ricardo Sí, exactamente pues yo la verdad cuando llegué acá no tenía conocimiento de que podía pedir asilo o refugio eh, pero bueno eh, conté con mucha suerte y me bueno Inicialmente me encontré con un amigo que también es de Colombia, de Bogotá y pues él llevaba un poco más de tiempo acá en Madrid, llevaba aproximadamente 10 meses y pues él ya había hecho los trámites de cómo pedir el asilo, eh, bueno, a dónde se tenía que dirigir y pues es un gran amigo, lo conozco desde los 13 años, prácticamente toda la vida. Pero pues obviamente habíamos, habíamos dejado de hablarnos un, un buen tiempo. Pero pues, bueno, inicialmente él fue el que me dijo que me acercara a, a un lugar de extranjería que queda en Aluche. Eh, eso queda en Avenida Los Poblados 51, si no estoy mal. Sí, sí. En la comisaría, eh, bueno, para el que no lo sepa, la comisaría de que lleva <risa> los temas de extranjería aquí en Madrid. Y cuéntales sí, cómo, cómo lo hiciste el proceso un poquito y, y lo que te preocupa, que ahora lo vemos. Bueno, eh, inicialmente pues me acerqué a esta dirección y bueno, ahí me tocó hacer como esperar como de 10 a 15 minutos para ser atendido. Bueno, ahí lo que te, lo que te van a pedir es el pasaporte, eh, te van a pedir tus, tus datos, eh, los datos de tus padres, de tu mamá, de tu papá, y pues ya eh, dando esos datos, te van a dar una ficha con un día y una hora establecida para que te acerques a un ayuntamiento, ¿sí? Entonces, eh, ya cuando te acercas al ayuntamiento, ahí es donde pues, te va a atender un agente y tú tienes que, bueno dar una indagación de por qué razones estás pidiendo asilo o refugio aquí en España. Una, Entonces, una pregunta, puedes... Ricardo. Desde las primeras citas hasta que te acercaste al ayuntamiento, como dices tú, ¿cuánto tiempo transcurrió, más o menos? Bueno, eh, exactamente creo que fue una semana. Vale. O menos, vale, vale. Sigue con tu relato, sí. Es que eso a ellos les interesa mucho el tema de los plazos, lógicamente. Oh. Sigue okay. con tu relato si quieres Ricardo. Eh, bueno, eh, después de que bueno me acerqué al ayuntamiento, pues como lo repito, te tienes que dar una indagación de dar eh, por qué viniste a pedir refugio acá a España eh, bueno, en algunos casos eh, la gente te puede pedir eh, como unos soportes respecto a por qué estás pidiendo el asilo, pero si no los tienes eh, da igual, ¿ok? Es, es lo que te iba a preguntar. Tú tenías, tienes algún soporte, aportaste algún soporte o solo tu relato? No, solo aporté mi relato. Vale. Dije que no tenía soportes vale. y pues bueno, eh, al al fin me, me han colaborado. Bueno, después de que hagas la indagación te van a pedir, obviamente, tu pasaporte. Eh, y de ahí, bueno, voy a aclarar algo, eh, tiempos atrás cuando tú pedías refugio o asilo, normalmente te retenían el pasaporte, en, es, en este preciso momento ya no lo pueden hacer, entonces pues te piden el pasaporte pues para verificar tus documentos, ellos toman nota en el sistema de todos tus documentos, de, de tus datos personales, y, pues bueno, ya después de que hagas la indagación, proceden a la toma de huellas, pues para que, que es identificado como tal acá en España, ¿no? Eh, bueno. Y, y te eh, han dado eh, un, ahí, un documento blanco, ¿verdad? Una hoja blanca, ¿verdad? Sí, exactamente. Con unos plazos, bueno, ¿verdad, Ricardo? Sí, claro que sí. Me han dado un documento blanco, ya con un número en IE, y pues unos plazos. Eh, unas, unas fechas que pues hay que esperar como todo mundo lo hace pues para ya tener su su, su tarjeta roja con permiso de trabajo y, y demás no Cuenta tu gran preocupación porque bueno. ahora el, el segundo plazo ya para que te den la tarjeta roja con la que puedes trabajar porque esta blanca solo te permite residir pero hasta dentro de seis meses no te permite trabajar entonces cuéntales la inquietud que tenías y así se la resolvemos y tranquilizamos a mucha gente que tú ya te a ricardo ya se lo he explicado ya está más tranquilo pero te habían dado un plazo para cuándo para la roja como más o menos de fecha. díselo a ellos que no lo saben ricardo para ayudarles bueno eh, el segundo paso después de que te entregan este documento blanco es que tienes que sacar una cita por internet Sí, en la página de extranjería para que puedas solicitar tu tarjeta roja o sea agendas una cita por internet para poder sacar esta esta tarjeta roja pues cuando yo iba a solicitar la cita por internet me bueno me la habían dejado para un plazo de nueve meses bueno normalmente pues yo estaba algo asustado de no ser por Luis que me aclaró esa duda pues el papel tiene una fecha de vencimiento de seis meses, eh, el papel blanco, el que les dan de primeras. Eh, a los seis meses, si a ti no te han dado la tarjeta roja, tú ya puedes trabajar con ese papel blanco, ¿sí? Eh, pues no, yo sé que de pronto me demoraron un poco eh, lo de la tarjeta roja, porque pues obviamente aquí en Madrid está pues un poco colapsado, ¿sí? porque pues hay mucha gente que, que llega a pedir refugio, asilo, y pues obviamente pues creo que el sistema pues se colapsa un poco. Pues mi eh, miedo, eh, que pues obviamente pensé que me iba a tocar esperar nueve meses, diez meses, hasta un año, para yo poder trabajar. Pero pues gracias a Luis, que me aclaró las dudas, eh, a los seis meses después a los seis meses de, de que te dan el papel blanco pues ya puedes eh, trabajar como un ciudadano normal Claro eso es lo que un poco quiero dejar claro a ver yo todo lo que os doy aquí es mi opinión pero estoy convencido contrastarlo y que cada uno tome sus decisiones cuando te dan el papel blanco tiene una validez de seis meses a los seis meses tú lo tienes que canjear por lo que llaman la tarjeta roja que te permite trabajar pero si hay colapso y no te dan a lo mejor esa fe esa cita para canjearlo por la roja hasta dentro de nueve no pasa nada jurídicamente tú ya puedes trabajar a partir de los seis meses te queda el trámite de, de, de llevar el blanco y que te den uno rojo pero jurídicamente Correcto. puedes trabajar a partir de los seis meses en mi opinión contrastarlo y veréis que es así vale claro que sí entonces ya en ese sentido está más tra más tranquilo no porque claro él se veía que hasta dentro de nueve meses no iba a poder trabajar que es para cuando le han dado la cita para cambiar el, el blanco por el rojo pues no es a partir de los seis meses que es lo que te pone ahí en el blanco Te nos están preguntando de las fotos para el para este primer papel blanco por así llamarlo las llevaste tú nos están preguntando ahora mismo en el chat sí. o las tuviste que pagar y si es así cuánto costaron nos están poned las preguntas los que estáis en directo de verdad que se las voy trasladando y los que luego lo vean pues en los comentarios y el que no esté suscrito lo que os digo siempre si os gusta pues suscribiros y darle a la campana que siempre emitimos en directo llevaste las fotos ricardo bueno en mi caso sí. yo llevé las fotos eh, yo ya eh, las había sacado en Colombia y las traje en mi billetera pero bueno, acá hay como unos módulos sí en donde tú entras y, y te tomas las fotos creo que eh, tiene un precio aproximado de dos euros y te bota varias fotos, no, no solo una, sino te bota por ahí unas seis, siete fotos eh, allá te van a pedir solo dos fotos en el ayuntamiento eh, pues una que se queda eh, eh, para ti para tu documento blanco y otra que pues obviamente queda con la copia que queda en el ayuntamiento entonces inicialmente te piden dos fotos tienen que ser en fondo blanco eh, y pues nada más eh, pasaporte eh, bueno las fotos y ya está y el relato no nos pregunta Daniela Cabrera eh, exacto el, dice que por qué pediste asilo si tú quieres responder, vamos. Eh, bueno, claro, eh, yo, pedí, bueno, yo pedí asilo, pedí refugio, porque pues, yo, en Colombia yo trabajaba con esmeraldas, ¿me entiendes? Y pues, eh, bueno, fui víctima de, de un robo de una piedra muy valiosa, aproximadamente vale por ahí unos 300.000 euros esta piedra. Eh, bueno, yo trabajaba con gente de mucho dinero en Colombia y pues hice un negocio con un hindú. Eh, bueno, este hindú eh, se llevó la piedra y, y nunca me pagó. Entonces pues eh, los dueños, los dueños de esta piedra comenzaron obviamente a, a acosarme, eh, a decirme que si no les iba a pagar pues que pues que me iban a matar bueno de más cosas pues era gente pues muy delicada ya que pues manejan mucho dinero y pues ellos no iban a permitir que una piedra de semejante precio se perdiera así como así entonces pues obviamente me había amenazado en mi país pues, pues está eh, claro que entonces... tienes derecho al asilo aunque sea por razones humanitarias Oye, claro no. que sí. Ricardo, ¿eh, ¿empadronarte te has empadronado? Bueno, eh, ¿sabes lo que mi... es? Que yo te lo explico si quieres, dime, ¿te has empadronado o no? O sea, porque una cosa es lo no. de pedir el asilo, que lo has hecho muy bien y ya por lo que me has mostrado está todo perfecto uh -huh. Pero te pregunto si te has empadronado en Madrid eh, No, en este momento pues, bueno, en este momento estoy esperando eh, a, a, a que el casero... De, de donde vivo pues está en este momento de viaje se encuentra en Galicia pero cuando llegue él me va a colaborar con ese procedimiento de empadronar perfecto perfecto no si sí, eso es algo bueno para ti porque con el empadronamiento ya pues tienes luego la tarjeta sanitaria y todo eso pero efectivamente necesitas lo que llamamos aquí el casero el que te alquila la vivienda sí. o la habitación para que te acompañe o te haga un papel para que lo lleves eso es bueno que sí. lo hagas Vale, pero bueno tampoco eso que sea es una cosa urgente que cuéntales si te has podido abrir la, una cuenta en el banco cómo ha sido si Has tenido mucha dificultad en qué banco ha sido en qué banco no para que ellos un poco también sepan ya un poco para dónde ir y para dónde no si quieres ricardo claro eh, bueno inicialmente pues cuando fui a hacer la apertura de la cuenta eh, me acerqué a varios bancos no inicialmente me acerqué al banco santander eh, pero bueno ahí piden unos requisitos un poco más específicos para abrir la cuenta no de ahí pues fui a otro que se llama Bankia, en el cual pues eh, se puede sacar con el pasaporte o se puede sacar con con el papel blanco que les van a dar sí, al yo, he principio. Conocido, yo he conocido yo conocí a una chica que lo había sacado con el papel blanco pero sí. a ti no te dejaron o cómo fue la cosa eh, bueno, me acerqué, me atendió un asesor y el asesor me dijo que, que en el momento, pues, les habían bloqueado esa, esa plataforma para, para, poder, para poder dar esa cuenta. Eh, no me dijeron que iba a ser de por vida, podría ser algo temporal, pero entonces, eh, bueno, de ahí me acerqué al Banco BBVA y, bueno, ahí, pues, pude sacar mi, mi cuenta Mira, pero que interrumpa pues... un segundito solo, Ricardo. Es que la pregunta viene, a... nos dice Joana Londoño Arboleda. Sí. Buenas noches, ¿qué requisitos piden para abrir la cuenta? Aprovecho para agradecer a todos los que hacéis preguntas en el chat y todas las que las hagáis luego en los comentarios. Muchas gracias. Y a los que ayudáis también respondiéndolas, pues también muchas gracias. ¿Qué requisitos te piden? Bueno, nos dice Joana. Bueno, bueno, en el banco donde yo abrí la cuenta, que es el BBVA, el único requisito que me pidieron, pues, fue el pasaporte, ¿ok? Eh, bueno, con el pa eh, obviamente el otro requisito es que tienes que pagar un seguro de vida o un seguro de salud. Para la gente que de pronto quiere abrir su cuenta bancaria, yo les aconsejo que la abran pagando el seguro de vida. ¿Por qué? porque cuando tú pagas el seguro de vida pagas un solo valor al año mientras que si pagas eh, el seguro de salud es un pago mensual ¿De, ¿Okay? ¿De ¿Cuántos son esos valores Ricardo? Si lo puedes decir. Bueno, claro el pago el pago de la salud mensual es por un valor de 47 euros tienes que pagar los 5 de cada mes eh, pero vas a tener pues obviamente eh, una atención de salud prepagada eh, pri, pues Te pueden atender en clínicas privadas y demás y el seguro de vida eh, creo que tiene un costo de 100 euros sí pero pues eso se paga una sola vez al año claro es mucho más barato 100 euros al año que 40 y tantos al mes claro claro claro que sí pues yo casi te y recomendaría pues... el de el de vida porque la salud te la dan con con la tarjeta, con el papel que tienes ya te dan salud. Y la sí, salud hombre, la privada es muy buena, pero la pública también es buena, pero sabes. Tendrías sí. que mirar también en la Caixa a ver qué requisitos piden en la Caixa, porque esto del seguro de salud o de vida es en el BBVA, ¿verdad? Sí, es en el BBVA. Y en, y en Bankia dices que ahora no lo hacían, ¿no? Pues en el, en Bankia lo que me dijo el asesor de Bankia es que antes, o sea, pongamos unos dos meses atrás eh, eh, abrían la cuenta eh, con tu pasaporte y ya no te pedían más requisitos no, ni no que pedían tenías que, que, que pagar te un seguro. ningún seguro ni nada los de Banking. nada no nada esto del seguro un poco pillines un poco pillines los del BBVA claro yo te abro la cuenta <risa> pero hazte un seguro conmigo y págame <risa> sí, sí, 100 sí. euros al año o págame cuarenta y tantos euros al al mes, un poco pillines, mira a ver en la caixa y nos lo pones luego en los comentarios, porfi. Claro Ricardo, que sí, ¿vale? claro. Vigi mira, vale, claro para que sí, vigila tú también luego este vídeo, dentro de una semana o dos, las preguntas que te habrán hecho en los comentarios. Yo trataré de resolver las que yo sepa, pero alguna a lo mejor solo sabes tú, ¿vale? Si tú quieres, claro. Vale claro que sí Luis estaré muy atento al vídeo Sí, mi consejo es que mires también en la caixa a ver que te a ver, si es igual que el bbba pues quédate en el bbba y si no pues siempre te puedes cambiar porque el que manda es el cliente que eres tú en este caso vale sí claro que sí que eh, Teníamos más escúchales. preguntas si quieres dice dice que la caixa mira nos está diciendo yuri Yuri Van jacinto valdiviezo dice en caixa solo con pasaporte y te cobran 4 o 5 euros mensuales. Fíjate qué buena. Muchas gracias, Yuri. Iván. Mira qué buena información nos está dando ahora mismo Ricardo en el chat, Yuri. Iván. Y dice que en la caixa solo te oh. cobran 4 o 5 euros al mes y ya está. No te piden. Claro, no te dan seguro de salud ni de seguro de vida, pero tampoco, ¿no? No lo necesitas. Sí, claro no por el momento no lo necesito o sea yo creo que lo que más necesito es ahorrar claro ahora seguro cuál es el otro seguro el de vida no sí el seguro de vida claro no lo necesitas vamos bueno no sé pero vamos te ahorras mira 4 o 5 euros nos están diciendo que cuesta ahora vale en caixa Vale mañana mismo Voy, a, ir a, voy a, ir a hacer la apertura claro. A ver te digo más preguntas eh, A ver Ah, tema de trabajo. ¿Cómo estás viendo el tema del trabajo? Sin papeles, ¿no? Como estás ahora y con papeles. Si quieres, ah, por cierto, aprovecho para deciros a todos. El jueves traigo una invitada que es eh, una empresaria de aquí de Madrid que me ha dicho que puede dar trabajo a todo solo con el pasaporte. No sé más. Vale, entonces yo he dicho: Pues vente al canal y nos lo explicas. Porque yo le insistí y me dice, sí, sí, solo con el pasaporte. Entonces el jueves, si no me falla la invitada, pues os la traigo aquí, ¿vale? Para que nos lo explique a todos, a ver qué, qué ofrecimiento tiene. Dinos tú tu punto de vista en estos en estos meses que llevas, Ricardo, cómo está el tema del trabajo, que supongo que está difícil, ¿no? Sobre todo sin... sin, sin sí, el... sí, pues bueno, yo creo que es algo eh, entendible o razonable, porque pues bueno... Cuando tú estás sin, sin documentos y pues no estás todavía eh, dentro de la seguridad social, pues las la mayoría de empresarios eh, se curan en salud eh, contratando una persona que pronto pues no tiene eh, su permiso de trabajo o su tarjeta roja como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hablo por mí, eh, es muy obviamente pues es trabajo eh, al negro sí eh, o sea no no te van a cotizar en seguridad social eh, ni cosas así no vas a tener un contrato laboral como tal eh, bueno puedo decirlo con mucha seguridad que es mucho más fácil que el trabajo salga para mujeres que para hombres La, ¿sí? lo has verificado o sea, lo, has, lo has comprobado ese extremo Ricardo Sí, pues veo que, digamos, acá eh, a las, las mujeres tienen bastantes oportunidades, digamos, eh, como canguros, cuidando niños, cuidando eh, anci eh, ancianitos, abuelitos, eh, bueno, en limpieza, cosas así. Para hombres, pues, es un poco más difícil, pero al igual sale, ¿sí? Para hombres, pues, sale en construcción, eh, bueno… Eh, de de esto de bueno de, de cargue y descargue también suele salir eh, bueno de esta gente que hace los trasteos sí, eh, sí también los, sale las mudanzas ¿no? cuando uno se traslada las de mudanzas casa. Eh, exacto y eh, hay algún punto eh, donde eh, se puedan encontrar estos trabajos más que nada para ayudar a, a la gente que nos ve en la emisión si conoces, bueno, algún, alguna web o algo, o es boca a boca, o... Bueno, lo puedes, bueno, hay varias formas de hacerlo. Puedes hacerlo por la web, eh, puedes hacerlo voz a voz en ciertos lugares, o te puedes acercar a las ONGs autorizadas acá en España, digamos, eh, bueno, eh, La Cruz Roja, eh, hay otra que se llama Cepain eh, bueno, hay otra que, pues, Luis me lo acaba de comentar que no la conocía, Caritas, que se llama Cari Caritas. Caritas. Exacto. Ahí te ayudan a encontrar eh, trabajo, ¿no? Mientras regularizan los papeles, ¿verdad? En, en esas Sí. Tres, ¿no? ex sí exactamente. ¿Y, y o Wes, sea, te, ¿te acercas. ¿Alguna web que les quieras decir, Ricardo? Eh, bueno, inicia Bueno, yo la verdad las que utilizo es Infojobs. Eh, utilizo otra que se llama INETS. Eh, utilizo otra que se llama CompuTrabajo eh, Mil Anuncios también eh, bueno, para la gente que digamos, posee un arte eh, es también muy viable eh, saber de un arte para conseguir trabajo me refiero a que digamos, si sabes de construcción eh, si sabes de si eres estilista si bueno, si eres eh, cocinero o, o tienes experiencia como ayudante de cocina, eh, como camarero, eh, ese tipo de artes, bueno, acá son muy solicitados en Madrid. Más que o, bueno, en toda España no sé, pero acá en Madrid sí, porque pues en Madrid eh, abunda mucho la comida entonces, y los buenos restaurantes y toda esta cuestión, entonces se solicitan bastantes camareros, auxiliares de cocina. Eh, entonces pienso yo que es un buen arte. Eh, la hostelería, es, eh, bueno, también es muy bueno. Todo lo que tenga que ver con carpintería, eh, plomería mmm, y bueno, construcción en sí, es, es muy bueno eh, saber algo de construcción. Les quiero decir a los que estáis ahora mismo en el chat, que los que, que me están pidiendo que cuando pueden montar un negocio propio o trabajar a los seis meses de la solicitud, de la primera solicitud, a los seis meses, ya podéis trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia montando un negocio. Tal cual. ¿Vale? No que, quede que os quede claro. que eh, Ricardo, cuéntales lo que me has dicho antes, qué te pasó con la policía que habías plastificado el, el documento blanco este que te dan ahora para los seis primeros meses cuéntalo porque yo creo que es interesante y para que no le pase a nadie más lo que ocurrió bueno pues eh, como yo vengo de colombia eh, pues utilizamos un dialecto distinto no entonces eh, la verdad me confundí porque pues cuando me dieron el papel blanco en el ayuntamiento el agente que me hizo la indagación y me tomó las huellas me dijo que lo metiera en un plástico, y pues yo, la, o sea, que sí, que utilizar un plástico, eso fue lo que me dijo, entonces yo entendí que lo plastificara. ¿Por qué me dijo esto? Porque pues, eh, como el papel blanco lleva tu huella y lleva un sello autenticado del Ayuntamiento de España, normalmente cuando el papel lo manipulas mucho o lo doblas, tiende a, a desaparecer ese sello, ¿me entienden? Entonces, pues, eh, yo lo plastifiqué, pero quiero decirles que eso no se puede. Pues, bueno, yo cometí el error. Eh, no, fue, bueno, creo que errores los puede cometer cualquiera. Pero las personas que van a hacer este trámite, eh, eh, eh, la gente se refiere a que lo metan en un plástico, eh, que parece como, bueno, que no es plastificar en sí, sino que va a hacer que el papel se conserve en un buen estado. Eh, bueno, hace como ocho días en el centro de Madrid, en Sol, me pararon unos, unos policías eh, pidiéndome mi identificación, ¿no? Eh, bueno, yo normalmente dejo mi pasaporte acá en mi habitación y ando con el papel blanco, porque pues, en caso tal de que se me pierda el papel blanco, pues en el ayuntamiento hay una copia y yo la voy a poder solicitar pero si se te pierden los dos papeles, pues vas a quedar totalmente indocumentado y pues la verdad es mucho más importante el pasaporte, tenerlo siempre bien guardado, que no se te vaya a perder, porque pues ya después de que estés fuera de tu país, para pedir un duplicado del pasaporte es un poco complicado. Entonces pues les aconsejo que después de que hagan el trámite, eh, pues bueno, carguen un solo documento, sea el pasaporte, o sea el papel de refugio alguno de los dos y bueno que no lo vayan a plastificar sí que no no los documentos oficiales no los plastifiquéis el policía se refería a que lo metieras en un plástico pero no plastificar de esto pegado pero bueno no no pasó nada no ricardo no no pues eh, obviamente les dije que bueno había sido una confusión que, que le había entendido mal a la, a, a la gente que me atendió y pues que opté por, por plastificarlo pero pero bueno no tuve ningún inconveniente con ellos nos preguntan que el seguro de vida por cuánto eras son 100 euros al año verdad el de vida eran 100 niños 100 euros al año y el de salud sí. era 40 47 y tanto, al mes no has dicho al mes. al mes Sí, 47 euros al mes el de salud y el de vida son 100 euros y nos pregunta también que con cuánto dinero en efectivo se puede viajar ¿Tú lo sabes eso? Eh, bueno, yo inicialmente yo me vine con... Yo llegué aquí a, a España con 900 euros. Está bien. Con eso llegué, pero pues la verdad he conocido gente que, que se ha venido con menos. Lo importante pidieron... para... ¿Por cuántos días venías? Porque venías como turista, ¿no? Exacto. Te Lo pidieron importante... un poco la reserva del hotel y el dinero para los días. ¿Para cuántos días venías de turista, Ricardo? Bueno, yo venía para 12 días de turismo, pero pues qué te puedo decir yo, Luis. Eh, bueno, es dios y suerte, podría decirlo yo. No a todas las personas las paran en inmigración. En mi caso, en mi caso, a mí solo me pidieron el pasaporte. Di mi pasaporte me pusieron el sello y bienvenido a Madrid. Pero algunas personas, pues las paran en inmigración y, y les hacen y revisan eh, cierta, más, ¿no? Sí, las revisan mucho más. Obviamente les preguntan qué cuál es el motivo de su viaje y tal. Bueno, si las empiezan, eh, sí es aleatorio cuando... según también la el aspecto o, o sí, muchos exacto. factores oye ricardo y conoces a alguien que haya pedido el asilo en el propio aeropuerto como decimos aquí a lo tom hanks te acuerdas ese que vivía en un aeropuerto en una película <risa> es que hemos descubierto sí. un sistema que no estamos seguros porque no lo hemos comprobado pero uniendo di distintas fuentes porque decimos inteligencia colectiva de pedirlo en el aeropuerto tú, tú conoces a alguien que lo haya hecho ¿o te has oído algo de alguien no, la verdad no. Vale. De hecho, hasta ahora escucho que eso se, no sé si se puede hacer. Es ¿no? Hombre, sí se puede, pero si el que lo haga lo tiene que hacer antes de que le sellen el pasaporte. En el momento que te han sellado el pasaporte ya no vale. Ah, ya pasaría okay. tu procedimiento, que es la primera tarjeta, los seis meses. ¿vale? Uh -huh. No, no el pues fallo que eh, tiene, no conozco. Que, es que el otro no día tuvimos unos pregunta. invitados que nos dijo Vanessa que ellos lo iban a hacer pero tuvieron un fallo que le sellaron el pasaporte y en el momento que te lo han sellado ya no puedes uh -huh. y el tema Entiendo. era que si lo pides te tienen seis días allí por eso digo a o tom hanks en el, viviendo <risa> ahí en el aeropuerto pero luego a los seis días te tienen que responder sí o sí y por okay. lo, los de colombia no lo sé pero los que vienen de venezuela como hay orden de que no los pueden devolver automáticamente les dan el asilo humanitario y se han ahorrado en seis días pues los seis meses de espera No Salud. lo hemos comprobado con nadie yo os doy mi opinión pero ahí está la información que, Vamos es que uniendo lo que dijo vanessa uniendo lo que dijo andreina que había una orden de, de tal y uniendo cabos ahí está pero bueno que son son ideas ¿Alguna cosa más que quieras añadir, Ricardo? Miro y un poco alguna pregunta interesante también en, en el chat. Y si quieres, pues finalizamos ya el vídeo, ¿sabes? Pero algo que tú quieras decir, algún consejo que pueda ayudar a la gente, eso es muy importante. Que tú quieras dar según tu experiencia. Nos están preguntando si con 50 años se puede trabajar o no. Claro que sí. La ¿Tú qué verdad opinas? Acá... A ver, yo en Prisline, o sea, os traigo invitados que están ahí. Aparte de lo que os digo yo, que es también lo que yo veo. Que, que llevo yo nací en españa y aquí vivo y soy español y os digo lo que cuento lo que veo pero es que ellos también nos dicen lo que ellos ven en sacaros vuestras opiniones cuéntanos tú tu opinión en ese sentido pues lo preguntan mucho parece que los 50 es una edad de no sé podría encontrar trabajo alguien de 50 nos lo están preguntando bastantes en el chat Bueno yo creo que sí la verdad eh, en el tiempo que llevo acá eh, me he encontrado gente de esa edad eh, que elabora que, que común y corriente. O sea, pienso yo que aquí en España no hay esa discriminación de edad para trabajar. Vuelvo y repito, si tú tienes un arte y, y lo puedes aplicar en cualquier lado del mundo, pues bueno, eh, podrás abrir puertas y, y, po y podrás trabajar. Estoy total, totalmente de acuerdo contigo ricardo totalmente de acuerdo nos está diciendo un paisano tuyo que, que él es de colombia pero que no tiene no tuvo amenazas que si él podría pedir asilo ¿Qué le dirías a ese paisano eh, Bueno Te transmito lo la, que ponen en el chat vale que no sí, pues, sí pues bueno eh, si sí lo obviamente sí lo puede hacer pero pues cuando cuando él vaya a, al ayuntamiento le van a pedir una indagación o sea el agente te va a preguntar por qué estás pidiendo refugio entonces tiene que ser bueno no sé eh, algo algo creíble para para ellos no o sea tiene que ser una historia creíble eh, ya que pues todo mundo que viene a pedir refugio es porque bueno te dice Paula Gaviria, te está la mano, el pobre es que está aguantando ya no sé cuánto ya... No he Se lo he dicho. No, no, Antes de empezar no. el vídeo, Prilinen le he dicho, te pon un libro o algo para la cámara, que luego la mano te va a fallar. y Mira, mira. No, no, no, es, es que broma, lo que no pasa es que... Nada, está, parece un avión con las turbulencias. Para que te lo he dicho, no, pues... eh. Sí, sí, planes, sí, sí Luis me lo ha dicho. Que queráis estar en consultoría cuando eso poneros algo un soporte para el móvil, ¿vale? Para no tener que estar así. Para que, porque os pasa a todos, ¿eh? Pero todos aguantáis como cabantos ahí. Yo ya no, no, no, es que sé. tengo tenía apoyado, tenía apoyada la mano en mi pierna, No, entonces, nada, pero para, mi... han sido las turbulencias del avión. De... <risa> sí, yo creo. <risa> Nos dice Paula Gaviria, dice, "Vivo en Colombia, soy desplazada. ¿Puedo pedir asilo con ese con ese soporte como desplazada?" Claro que sí, claro que sí Ahí sí, ¿no? Hay más fácil, ¿verdad? Sí, es mucho más fácil porque pues si tú traes yo me imagino que a la gente que es desplazada en Colombia les dan un, un soporte físico eh, sí, un papel Claro, eh, con ese, pa con el. claro, claro. Exacto, con ese, pa ese papel pues cuando el agente en el ayuntamiento te pida soportes después de tu indagación pues tú le haces ese papel Pero a ti te lo han admitido incluso sin soporte con tu relato que sí. eso también es un soporte no sí claro o sea ¿Y eh, tienes buena noticia porque te lo han admitido porque estaba analizando tu papel y si no te lo hubieran admitido ya te habrían avisado sí claro que sí pues sí o sea los soportes eh, no es un requisito obligatorio por decirlo así es algo opcional Exacto ayuda mucho claro porque ahí está pero ahí sí claro claro es comprensible que hay personas pues como tu caso a lo mejor que no tienen soporte pero ahí está es real lo que les ha pasado pues es, es lo que dice la ley uh -huh. y nos dice por ejemplo Carlos Vallés lo que dicen del asilo al llegar al país que lo aprueban en seis días no está comprobado a ver no está comprobado a nivel que no tenemos un testimonio de alguien que lo haya hecho a mí me gusta traeros testimonios reales jurídicamente yo creo que es posible falta que venga un invitado y nos cuente yo lo hice vanessa este el canal de Prislin lo hacéis vosotros Prislines yo os pongo en contacto ya os digo inteligencia colectiva vanessa la invitada del vídeo anterior que vino con su pareja lo iban a pedir en el aeropuerto pero tuvieron un fallo porque le sellaron el pasaporte el que pida el asilo en el aeropuerto tiene que ser antes de que le sellen el pasaporte y si alguno de los que nos estáis viendo lo ha pedido en el aeropuerto que se ponga en contacto conmigo le invito al canal y nos lo cuenta son seis días que os pasáis a lotón hanks viviendo en el aeropuerto pero luego mira pero bueno el aeropuerto de madrid es muy bonito Tú lo cambiarías ricardo eh, pues la verdad el aeropuerto de madrid es muy bonito pero, <risa> pero estoy Y ya bien, está estoy y arreglado así. los seis meses nada son han sido seis días <risa> sí claro <risa> te mira alguna pregunta más prilines y ya nos despedimos no a ver mira una, dice A ver bueno yo respondo las preguntas relacionadas con el invitado vale las demás me las leo atentamente prilines estáis estar seguro de eso y las que ponéis en los comentarios también, ¿eh? Que dice es que todo esto que habéis preguntado, la mayoría está respondido. Está todo respondido. Ah, pre nos preguntan si el seguro te lo cobran al momento. Les ha dejado preocupado lo del seguro del banco. Vamos a insistir en lo que nos habéis dicho uno de vosotros, que por lo visto, la Caixa no cobra seguro. Solo son cuatro euritos al mes o cinco euritos pero el seguro uh -huh. nos preguntan ahora en el chat ricardo si te lo cobran al momento el seguro de, de salud en tu caso ¿no? sí claro o sea inicialmente pues tú llegas al banco diligencias los formatos de solicitud para la tarjeta de débito y luego pasas a caja y cancelas eh, sea el seguro de salud o sea el seguro de vida vale te agradeceré mucho ricardo si cuando hagas la gestión en la caixa si no te cobran nada más que los cuatro o cinco euros al mes que no te piden seguro ni de vida ni, ni de salud que nos lo pongas por fin en los comentarios nos lo hagas saber sí claro que sí para ayudar claro que ¿vale? sí. para que todo el mundo lo sepa ya contrastado como os digo vale claro pues, que sí. Ricardo si quieres añadir al cualquier cosa más que tú creas y ya pues ya finalizamos el vídeo que yo creo que, que ha sido bastante interesante e informativo para ayudar a mucha gente Sí, pues bueno, no creo yo que, bueno, capital es capital, Madrid es Madrid, pero para la gente que de pronto quiere venir y pedir la cuestión del asilo y de refugio, o sea, para que el trámite avance más rápido, eh, bueno, creo que es más rápido en, en, no acá en Madrid, sino en otros lados, digamos, como Bilbao, eh, bueno asturias eh, mmm, Málaga valencia sevilla pero una eh, cosa ricardo a ti no te ha ido tarde no porque me has dicho que has pedido la no. cita a los, a, día y a la semana tuviste la segunda cita ¿no? y con sí, el papel sí, sí. que ya tienes uh -huh. según mi opinión a los seis meses vas a trabajar aunque cierto Exacto. el canje de tarjeta es a nueve meses eh, yo creo actual, que lo han solucionado de esa forma, dime tu sí, opinión claro. de verdad Pues sí o sea yo la verdad me siento contento pues eh, creo que bueno gracias a la asesoría de mi amigo y de luis pues eh, he avanzado de una manera correcta efectiva en este procedimiento de, del asilo y del refugio sí porque eh, no has tardado Repítele las fechas para los que no lo han visto al principio o sea tú has llegado y en cuanto te enteraste que podías pedir el el asilo que, y lo pediste que pasaron tres o cuatro días, ¿no? De la primera cita. Sí, la primera, o sea, me acerqué a Luche, eh, ahí di mis datos, me dieron un papelito blanco con una fecha y una hora. Ese, esa cita se demora aproximadamente una semana. Una por semana. Mucho. Y ya en esa segunda te han dado el papel blanco, ¿no? Exactamente. Y en el papel blanco a los seis meses puedes trabajar. El, el tema, lo que a ti te asustaba, que la segunda cita no era hasta dentro de nueve meses. Pero es que a los Ajá. seis es automático. Sí, sí, sí. Ese dato sí, sí. es muy la... importante. Entonces, ¿hay que más da pedirlo en Bilbao que aquí que es igual, no? Pues sí, la verdad eh, he escuchado, pues no, no sé, había escuchado que, que pues el trámite sea donde lo haga se va, demor se va a demorar los mismos seis meses. Entonces, claro, es que pues... por ley son seis meses. Pero eso da Ajá. igual en cualquier lugar. Es cierto que Madrid está más congestionada y la cita no te la han dado hasta dentro de nueve meses pero no importa Ajá. porque el papel automáticamente a los seis meses te permite trabajar es lo mismo falta que te cambien el, el color del papel sí que lo vuelvan rojo que lo vuelvan <risa> rojo pero es así yo vamos yo en mi opinión sincera o sea contrastarlo no obstante todos vosotros vale pero ya veréis cómo es así Ricardo te damos vale, muchas pues. las gracias de que de que hayas estado de verdad o sea, eh, estos testimonios no, pues... son muy valiosos no, pues eh, gracias a ti, Luis, por tu invitación. Eh, también te agradezco mucho por tu asesoría. La verdad es de, de gran ayuda. Eh, eres una eh, que ayuda mucho a la gente que viene aquí a España y que no tiene idea de cómo, cómo hacer sus trámites. Eh, entonces, pues nada, muy agradecido contigo por la invitación, por las dudas que me has aclarado y pues nada espero que este video les sirva a muchas personas que quieren venir acá Mira lo que nos y dice pues que que tengan como que una sea. guía de cómo tienen que hacer las cosas nos dice vale no que nos dice liliana chirinos don luis cuando me entregan la tarjeta blanca al pasar los seis meses puedo aplicar por la tarjeta roja y permiso de trabajo ¿Qué pasaría con el proceso de asilo es que es lo mismo con la tarjeta la tarjeta blanca se transforma en roja a los seis meses a los seis meses la tarjeta blanca es roja Exacto. falta que te la cambien que te cambien el, el papel pero pero es como si ya se transformara automáticamente a los seis meses por eso la blanca llega muy muy claros las fechas lo hemos estado comprobando con el de ricardo y ya con esa puedes sí. trabajar no cancela, es que la tarjeta roja lo que te permite es trabajar a los seis meses de, de haber sido blanco. exactamente eh, eso no cancela el asilo eh, uh -huh. la respuesta del asilo vendrá dentro de tres o cuatro años que insisto probablemente va a ser negativa para la mayoría de todos vosotros pero no os pongáis tristes que no pasará nada porque dentro de tres o cuatro años cuando os digan que no al 97 habrán pasado tres años y podréis pedir el arraigo permiso de residencia y trabajo por arraigo de hecho yo os aconsejo que ya cuando llevéis dos meses dos años largos ya vayáis echándolo y lo encajáis no pasa nada y mientras habéis estado perfectamente es lo que siempre os he os he indicado green que muchas gracias Dice vale hombre que trae de demás bueno no me voy a enrollar cosas del chat no ahora lo veo todo tranquilamente que es que no quiero alargar super alargar el vídeo ricardo alguna cosita más ha sido muy instructivo tu vídeo eh. Bueno, no te voy a Pero aguantar no, pues... más con el teléfono que ya te veo que, que Prilines, el próximo invitado que se prepare para el día del vídeo un soporte que mirad el pobre ricardo cómo está ya aguantando ahí vamos como un león que conclusión Conclusión que los colombia venezuela podéis pedir la tarjeta roja si vuestra situación lo requiere y a los seis meses podéis trabajar ¿vale? y nos queda un poquito investigar lo del aeropuerto a lo tom hanks que ya lo iremos viendo y, y nada que, que si os ha gustado darle un like al vídeo y el que no esté suscrito pues también que se suscriba y eso sí muy importante decírselo a personas que creáis que les podemos ayudar vale este canal lo hacéis vosotros a mí por eso me gusta invitaros como Ricardo, que aportan su situación a día de hoy. Distintas opiniones, porque cada uno da nuestra opinión. Y así vosotros os lleváis lo mejor, lo mejor de cada uno y hacéis vuestra propia conclusión. Que muchas gracias, Ricardo. ¿Vale? Muchas gracias, vale, Prilines, no. que, que, Gracias a ti, Luis. Nada, hasta el próximo vídeo. Chao, chao a todos. Chao, Vale, chao, chao.